¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches con todos ustedes. Qué gusto poder comenzar nuevamente esta noche Reflexiones de la Biblia, como todos los días, a las 7 en punto. Intentamos estar siempre en la hora y sabemos que ustedes están esperando, pues algunos de ustedes pueden compartir este programa con sus amigos. Yo también lo voy a hacer juntamente con ustedes para que otros también puedan escuchar la palabra de Dios. Así que los invito a compartir en los grupos y con sus amigos y con todos aquellos que ustedes quieran, por supuesto, eh, escuchar la palabra de Dios esta noche. Estamos estudiando cada noche el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué razón? Porque es importante saber cómo la Iglesia de Cristo se eh, fue estableciendo en el tiempo y cómo sus inicios no fueron tan simples. Ustedes saben que todo comienzo siempre es difícil, pero gracias a Dios... El Evangelio de Cristo se sostuvo a través de los años y gracias a eso nosotros podemos conocer y tener una esperanza eh, respecto al futuro. Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado qué, qué esperanza le da a su país, qué esperanza le da a su, sus negocios, qué esperanza le da a la vida, su edad, su sapiencia o sus grados. Esperanza solamente de vivir mientras estamos aquí, porque el único que puede darnos esperanza es Jesús. Y él tiene un proyecto fuera de este mundo, mejor que este mundo, mejor que lo que este mundo nos ofrece. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Y por esa razón, hoy estamos aquí escudriñando su palabra. El día de ayer, hemos estudiado un poco acerca del viaje a derbia y a Listra, de Pablo y Silas, y la unión o el involucramiento de Timoteo dentro del proyecto evangelizador de Pablo. Pablo eh, toma a Timoteo, lo circuncida para evitar cualquier este, tropiezo y crítica de parte de los judíos que estaban escuchando la palabra de Dios, para que ellos pudieran, o él pudiera ser parte también del equipo de líderes que predicarían la palabra de Dios de manera entregada y como lo hizo Timoteo a través del tiempo. Eh, hoy vamos a ver cómo eh, el Evangelio comienza a llegar a otras personas importantes. Eh, yo creo que este plan que ustedes están descubriendo o estudiando conmigo en el libro de Hechos de los Apóstoles, Apóstoles escrito por el escritor Lucas o el médico Lucas, quien reunió toda la historia que pudo de la, de la vida de Jesús y de los discípulos y lo puso en su Evangelio, en el Evangelio según San Lucas, y en el libro de Hechos de los Apóstoles, creo que vale la pena en el sentido de que Dios utilizó personas importantes para poder dispersar más rápido el Evangelio. A ver, si lo explico un poco, cuando tú predicas a una persona que no tiene una influencia social, Generalmente el Evangelio de Cristo llega para él y para su familia. Como el carcelero de Filipos que vamos a estudiar el día de mañana, por ejemplo. no se reunió a toda su familia, aunque él pudo hacer una obra interesante en su, en su comunidad, porque él era un hombre importante en la cárcel de Filipos. Pero hasta el día de hoy, hasta el capítulo 16, hemos encontrado nosotros que cada persona que se ha convertido a Cristo eran personas importantes en la ciudad. Y el ver a estas personas con un grado de influencia social, económica, política, eh, militar, como el caso de los del, del, del centurión, no permitió otra cosa más que conocer qué es lo que estaba pasando con estas personas importantes. ¿Por qué estaban comenzando a tomar una nueva doctrina que no era judía? O que sí era en realidad, solamente que los judíos la negaban que de algún modo ellos no querían aceptar porque no querían aceptar que Jesús era el Mesías, el Salvador. Entonces, en ese sentido, comenzaron a perder la oportunidad de conocer el Evangelio de Jesucristo. Pero el método de Cristo de utilizar personas indoctas, que no tenían el conocimiento de, de Saulo, por ejemplo, los discípulos eran personas muy sencillas, muy humildes, el hecho de utilizar estos hombres y hacer que hagan milagros y prodigios, tales como ellos hacían, llamaba la atención a la gente. Comenzaron a preguntarse, ¿qué es lo que son esos tipos? ¿Qué están enseñando? ¿A quién están representando? ¿A nombre de quién hacen los milagros que hacen? <coughs> Sanaban cojos, levantaban heridos. Todos estos, estos sucesos importantes después de la ascensión de Cristo comienzan a, a, a darse... Y comienzan los pueblos a llamar la atención y los pueblos comienzan a llenarse con el evangelio de un revolucionario, podríamos decir, de su tiempo llamado Jesucristo. Y este Jesucristo comienza a tomar con su mensaje no solamente el control de la mente de la gente, sino también de comunidades. Miles y miles y miles comenzaron a aceptar que Jesús era el Mesías. Llegaba la noticia a diferentes personas o Dios a través de su Espíritu Santo, dice el libro de, de, de Hechos de los Apóstoles, impresionaba a una persona y esa persona buscaba el mensaje de Cristo y finalmente los discípulos iban y le daban el mensaje. Hoy vamos a estudiar acerca de la visión del varón de Macedonia, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, el verso 6. Yo quiero pedirte que tú abras tu Biblia, no te sientas obligado a hacerlo, pero conocer acerca del de cristianismo no te hace más ni menos. ¿Quién sabe? encuentres allí una respuesta a tus preguntas o algunas preguntas que tú tienes respecto a por qué el cristianismo a través de las edades ha existido. Capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia, estaban viajando Pablo y Silas y Timoteo. Y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, la oposición. ¿no? A veces cuando tú ves oposición, a veces es mejor callar. Yo no lo he hecho muchas veces y he cometido el error de, de no callar. Pero aquí el Espíritu Santo les dice, no hablen en Asia, no prediquen de Cristo allí. No vamos a provocar ahora una resistencia que puede detener la viabilidad del Evangelio. Porque cuando la gente de influencia, así como conociendo de Jesús, también predican de Jesús e impresiona a la gente, la metodología de Cristo era no predicar, de tal modo que no produzca oposición a que pueda ingresar el Evangelio en ese lugar. Hay un hecho importante e impresionante, pero que Cristo mismo manejó en Gadara. Se dice la historia que Jesús va a Gadara porque quiere hacer algunos milagros allí y llegando al puerto eh, le sale al encuentro un endemoniado. Y este endemoniado dice que tenía eh, una legión de demonios. Entonces Jesús hace algo que para algunos de repente podría parecer como una tontería, una locura. ¿no? Sana al hombre, pero lo sana. Haciendo algo que Jesús mismo después sabía que iba a recibir mayor fruto o su actitud iba a producir al comienzo un poco de resistencia, pero después bendición. Miren, por ejemplo, sana al, al, al endemoniado y los demonios le ruegan a Jesús que los envíe a un hato de cerdos. Dos mil cerdos se posesionan del enemigo de Satanás y se van hacia el mar y se matan. Así es, registra la escritura y dice la historia que al ver eso, los lugareños que habían visto que han perdido mucho dinero porque Jesús había llegado y, y de esa manera los cerdos se habían tirado al mar, habían perdido mucho de sus negocios porque eran criadores de cerdos, entonces ahora le dicen a Jesús que se vaya de la ciudad, no te queremos mí Entonces Jesús sabiendo que la resistencia era, era abierta, era clara, entonces... Él se quiere ir y el gadareno le dice, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero, yo quiero seguirte, yo quiero ir contigo. Tú me has sanado, me siento sumamente feliz, creo en ti y quiero seguirte. Jesús le dice no. Aparentemente parece Jesús un poco eh, irracible, un poco indiferente con la curación del, del gadareno, pero no. Dice, yo no puedo entrar a la ciudad, porque lo que hice provocó una situación difícil en la cual me han Obligado a tener que salir, pero tú que eres conocido por toda la comarca, por todas las comunidades de aquí de alrededor como el endemoniado, cuando te vean a ti sanado, ¿qué va a pasar? Todos van a creer y te van a preguntar, ¿quién te sanó? ¿Quién hizo ese milagro contigo? Y tú vas a poder dar testimonio de lo que yo he hecho contigo. Por tanto, vete a tus familiares, vete a la ciudad y diles cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo Y él aceptó el cometido y se fue. Y miles creyeron en Jesucristo. A veces la resistencia puede producir también un hecho de explosión. Por ejemplo, cuando eh, los discípulos fueron a, a Pisidia o Antioquía o a Listra, los quisieron apedrear y los sacaron de la ciudad. Pero al hecho de sacarlos de la ciudad, los llevó a ir a la próxima ciudad. ¿Qué pasaba si se quedaban allí eh, levitando, quedándose en la ciudad, hablando y hablando y hablando, y al final eh, el Evangelio no tomaba importancia? Aquí, al ser sacados, mucha gente se quedó con el Evangelio y ellos fueron a otra ciudad. Como que Dios, a través del Espíritu, los obligaba a salir para poder dispersar el Evangelio en toda la zona de Mesopotamia. Una cosa interesante que sucede es que Dios... Provee muchas veces ha producido la persecución con el fin de que nosotros seamos conscientes de que Dios está obrando de alguna manera llevando el evangelio a otros lugares para que otros puedan conocer más de Jesús y eso ha producido esperanza en la aflicción en medio de la dificultad Jesús se manifiesta como el el que asiste como el que ayuda como el salvador y eso a veces es más aceptable para muchas personas pero en este caso se les dice que no entren a Asia y si entran por allí que no hablen de Jesucristo. Se les prohíbe. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. También ahí el Espíritu dijo que no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Aquí viene la razón por la cual Dios no permite que Pablo y Silas y Timoteo prediquen en Asia, que no entren a Misia, que pasen simplemente y lleguen hasta Troas. Aquí está la razón. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esa es una cosa interesante. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos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 estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El enemigo sabe quién, quién es Cristo y quiénes lo representan. ¿no? Así que salía aquí anunciando a todo el mundo de que estos eran siervos de Dios. Y dice aquí, y, eh, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, aquí viene otra vez forma de llamar la atención, una muchacha que era conocida en toda la comunidad porque este, eh, hacía adivinación, ahora ella revela de que Pablo y Silas y los que estaban con él eran siervos de Dios y que predicaban el Evangelio de Salvación, y él le reprende al enemigo y ella se convierte, toda la comunidad se entera. La adivinación y el milagro, eh, el milagro, la adivinación que tenía y ahora liberada del enemigo,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 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí vamos a quedarnos porque aquí la historia más adelante es mucho más hermosa y quiero que mañana ustedes escuchen la otra parte de este momento en Filipos. Miren ustedes cómo es el enemigo, ¿no? El enemigo revela la situación de que ellos son siervos de Dios. De, eh, Dios libera a esta muchacha de adivinación y de posesión satánica y ahora ellos pasan por una situación difícil. Ya van a ver ustedes por qué Dios permite algunas cosas. Yo quiero decirte esta noche antes de terminar lo siguiente. De repente en tu vida suceden cosas muy difíciles. A mí me han pasado. yo he pasado dos o tres momentos muy difíciles en mi vida. Son situaciones que marcaron mi existencia. Aún así, a veces uno no aprende, ¿no? Pero Dios sigue trabajando en nosotros, hace su obra. Y te voy a decir algo. Los momentos difíciles que puedes pasar, sea como predicador, sea como persona, sea como cristiano, como papá o mamá, todos los momentos difíciles que tú pasas. Si esos momentos difíciles los pones en las manos de Dios, esas preocupaciones, esos dolores, esas circunstancias te llevan a buscar a Dios. Este es el momento en que tú lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre tiene una solución. Siempre. Pero se murió mi, mi familiar. Tranquilo. Dios tiene un porqué. Él sabe cómo. Nunca Dios ha abandonado a sus hijos. Nunca. Por más difícil que sea tu situación, estás pasando un momento de dificultad económica, familiar, de salud, de trabajo, de sostenibilidad económica, nunca te va a faltar. Pon tu mano en el arado, dice Dios, y Él hará crecer la semilla. Tú tienes que poner tu parte. Dios no quiere que tú estés sentado haciendo cosas perdón, sin hacer cosas. Dios quiere que tú hagas algo. Muévete. Dile al Señor, voy a hacer este negocio. Señor, voy a dar este paso. Voy a buscar esta ayuda. Y Dios siempre va a presentar la oportunidad. Justamente anoche le comentaba a mi esposa y le decía, tú sabes que Dios, en los momentos más especiales de nuestra vida, nos ha dado lo que necesitamos. Les ha dado a, los, a nuestros seres amados, a nuestros hijos, a nuestros familiares, lo que ellos necesitaban en la vida. Y eso es lo maravilloso de Dios. Dios nunca deja postrado a sus hijos. Nunca. Él siempre tiene una respuesta para cada cosa. ¿Qué necesitas? ¿Dinero? Dile a Dios. ¿Necesitas paz? Habla con Él. ¿Estás sufriendo por algún ataque de alguien? Dile a Dios que detenga al enemigo. Que Él te defiende, y te lo digo con conocimiento de causa. Dios hace que los, la boca de los leones se cierre, como lo hizo con Daniel. Así lo hará también con los criticones, con los chismosos, con aquellos que no te quieren. Porque Dios es un Dios justo. Él conoce tu corazón. Cuando tú no eres justo, cuando tú no eres sincero en lo que haces, las consecuencias de tus acciones van a comenzar a caer. Pero aún así Dios te va a dar la fortaleza para que aquello que tú cometiste, aquello que tú hiciste inadecuadamente y que te trae consecuencias, lo puedas soportar. Porque así con la prueba, dice el libro de Corintios, Dios también da la salida y él nunca pondrá una carga mayor sobre ti de la que tú puedes soportar. No tengas miedo. Dios te va a usar a ti para que otros conozcan de que él es poderoso y que él guía la vida de los seres humanos. Confía en sus promesas. Comparte este mensaje si es importante para ti. Quién sabe puede ayudar a otra persona. Vamos a orar. Amado Padre, alabamos tu nombre esta noche porque tú nos has dado el privilegio de presentar tu palabra. Gracias por este mensaje. Permite que muchas personas puedan entender de que eres un Dios permanentemente, haciendo que tu Evangelio llegue a las personas. Pero si alguna cosa nos pasa o nos sucede, como los discípulos que predicando el Evangelio fueron encarcelados y azotados, tú tienes un porqué y tú sabes cómo conducir la vida de tus hijos en esta tierra. Ayúdanos a afianzar nuestra fe en tus promesas, a confiar de que tú tienes la solución a todo lo que nosotros no podemos ver ni solucionar. En tus manos nos encomendamos, solo por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nuestro programa de todas las noches se llama Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon. Te vemos mañana. Comparte este mensaje. Chao, chao.